Hola, buenas, gente. De YouTube, ¿Cómo están? Soy los últimos. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y otra vez vamos a hacer unas reacciones eh, al canal otra vez de eh, las parodias de mi Pero este no es era... Pero porque están en español -latino, no porque obviamente su país está en inglés. Pero bueno, vamos a reaccionar a unas parodias de mi ¿no? que encontré. Que encontré una de Garfield, que es interesante, voy a reaccionar. Y una de las pistas de Blue y quizás otra más que voy a reaccionar ahí acá pero voy a separar cada una cada una por separado porque la anterior reacción que si ven por acá lo voy a dejar arriba ¿no? Eh, reacciones sí, y obviamente creo que posiblemente me ponga restricciones de edad así que bueno, eso me digo. así que vamos a reaccionar a este garfio que me encontré y algo que contiene esto ya por la miniatura dice a ver qué veremos que se da porque da mal espina y... Y he visto algunos creepypastas, ¿no? De Garfield, de como monstruo, algo así, o sea, medio creepy, ¿no? Así que vamos a reaccionar este video que contiene, y va. y va. a estar en español este video, así que... ¿Qué? Título, ¿no? Y bueno, ahí vamos. ¡Hey, Liz! ¡Hey, John! ¿Listo okay. para la peli? ¡Claro! Esperé por este momento toda la semana. Un momento recordé que tengo que dejarle de comer a mis animales antes de que pueda salir ok, lo dibujos también ¿Ve? ¿Eh? <risa> ¿cómo ¿podrías venir un momento? ¿cómo cambió el diseño? No. La, y la habitación? No. No. No. ¿eh? ¿Podrías decirme ¿Ah? por qué te comiste la lasaña otra vez? Dime por qué pensaste que eso estaría bien. Lo siento, John. Lo siento. ¿Por qué me estás hablando, gato? Ah, tiene la cola, eso. Los gatos no pueden hablar, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Bien. Ahora hazme pan. Oh, haz pan como un gato bueno. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Sé mi gatito panadero! Ah, la ¡Sí, eso es! ¡Huele muy bien aquí! Ah, la ¡Muy azul. bien! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Todo está bien por ahí? Es que te escuché gritar sobre un pan o algo así ¡Oh, no, sí, no! Es que arruiné uno de los panes que estaba horneando Espérame un momento más ¿Haces pan? ¡Mmm! Eso suena bien Toma tu tiempo, toma tu tiempo. Mm, está feliz. El ambiente es muy colorido y feliz. Afuera y adentro todo oscuro y tétrico, eh. Cario, ella está. Marreista, pues. No puedo creerlo. Yo, John Orbacco, enamorado. Ja, ¿Quién lo pensaría? No lo sé, yo. Tengo un buen presentimiento sobre ella No me siento juzgado no está reloj. Y Ella me acepta por quien soy Creo que será mejor que tú Garfield La entrenaré muy bien oh, Se acabó pequeñito Solo busco una mujer Garfield Alguien que esté a mi lado Pero. Pero me tratan un como un idiota Creen que me encuentro mal No saben lo difícil que es ¿Crees que quiere una boda pequeña? O oh, quizás quiere una hijo de puta enorme boda Esa perra Esa maldita ramera Solo piensa en dinero Obvio. Dinero, dinero Pero creo <ríe> Que ella optará por una boda pequeña Soy muy positivo Después de la boda Creo que ella querrá una familia Oh, como que sería una gran familia. Ah, ya veía siendo de antes ya. <ríe> Sí, una gran familia Para darles amor <ríe> Oh. ¡Dejen de mirarme así! ¡Ya decí de comer! ¿Qué más quieren de mí? maldito perro? <risa> ¡Ay, no lo sé, Garfield! Creo que ella será la indicada Creo que así será ¡No! <risa> El futuro es tan brillante Creo que así... No, la va a ser lo mismo <risa> ¿Qué será? <risa> El futuro es tan brillante. Compórtate. Eh, ¡Oh! hey, lamento haberte hecho esperar. Podríamos no pedir palomitas. Esa lasaña de la que hablabas suena bien. Bueno, aparte que ya me acabó la infancia, porque he visto Garfield sí, pero a ver. ¿Cómo es su imagen falsa, eh? Afuera. ¿Y cómo es el de, del interior? Creo que ahí más o menos entendí. El interior es un psicópata. Un sociópata creo que es. bueno. Ay, qué incómodo me he sentido, puta madre. Ah. No sé si siempre tuvo las la mascotas o las mató y las reemplaza con gente random. Y se nota que le ha lavado tanto la cabeza a sus prisioneros que ya ni saben qué son. Se nota que está bien torturado el tipo y los demás. ¡Wow! No sé. Este animador es muy bueno. <risa> El doblaje está, está bueno, sí. Eh, no sé. Me, me dejó que pensar, che. Digo, no hay que eh, guiar por las apariencias de cada uno, me parece. No sé lo que quiere decir. Puede ser una estupidez, ¿no? Pero, digo. Hola, Liz. Hola, John. Listo para el cine. <risa> claro, llevo queriendo ir toda la semana. De traba. Dame un minuto. Tengo que arreglar unos asuntillos con los animales de la casa. Que ya ves su adaptación, es cariño. Garfield, puedes venir aquí un momento? Miados, miados, miados, Viados. miados, miados. ¿Podrías decirme por qué has vuelto a comerte la lasaña? ¡Dime por qué has vuelto a hacerlo! Ah, ¡Mi adus. ¡Ah! ¡Lo siento, John! ¡Lo siento! ¿Por ¿Qué cojones me estás hablando? Los gatos no hablan. ¿Verdad? No. ¡Miadus! ¡Miadus! Ah. ¡Y ahora araña! Araña como un buen gato. Eso es. Araña como a mí me gusta. Claro, todavía me sigue poniendo en estos, este video. Sí. ¿Te gusta, eh? Eres un gato muy malo. <risas> Hola, Liz. ¿Está todo bien ahí dentro? He escuchado unos sonidos muy raros. Oh, sí, bueno. Eso es el pan que estoy haciendo. Hace ruido raro. ¡Pan erótico! ¡Ay, qué rico! Vale, tómate tu tiempo ¡Oh, Garfield! Liz es tan bonita! ¿Quién lo diría? ¡John el guapo enamorado! <risa> ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Posición pájaro! ¿Sabes una cosa? ¡Tengo un buen Ay, presentimiento Dios. sobre ella! ¡Es como si no fuese... <risa> POSICIÓN <risa> ¿Sabes una cosa? Tengo un buen presentimiento sobre ella Es como si no fuese a juzgarme y me aceptase Incluso podría entrenarla como a ti Oh, Dios mío, me encantaría Oh, sí Qué buenos tiempos, Dios Yo solo quiero una novia, Garfield Una chica que se quede a mi lado, pero... ¡Todas son unas estúpidas! ¡Solo se quedan en mi mente! ¡Hacen que todo sea muy difícil! Solo espero que quiera una boda pequeña ¡Y no una maldita y erótica boda grande sí, llena erótica. de maldita gente! ¡Solo piensan en el maldito dinero! ¡Estoy seguro de que quiere una boda pequeña! ¡Sí, muy pequeña! Y no solo una boda, espero que quiera una familia ¡Sí, una gran familia! ¡Cuánto sufrimiento! Oh, ¡Oh, Dios! ¡Dejad de mirarme! ¡Dejad de juzgarme! ¿Qué más queréis de mí? ¡Oh, ¡Dios mío! Su es que me lo tome, ¿sí? En fin, Garfield, creo que ella es la elegida Sí, la elegida, sí lo creo El futuro me pone Comportate. Perdón Alice, ya estoy. Vámonos, vamos al cine. John, quiero palomitas erótico festivas. Oh, oh. <fumurblares> da da da Darle al like. Da, da, da. Nice, <risa> Deseo una montaña de panqueques. Oye Timmy, ¿Sí? ¿por qué no mejor deseas unos brackets o un nuevo cepillo de dientes? ¿Qué oh, te quieres decir? ¡Te ha hecho miedo, ¡El cosmo! ese diente sea mi nuevo mejor amigo! ¡Ah! What the fuck? Los padres mágicos están acá amarrados. más raros Ay, los dientes... Um, no hay que tocar con la lengua creo <ríe> No sé Solo una pincelada 8, más 8, Y 8, terminado 8. Vale con chico de verdad, papá Un día lo serás, hijo mío Algún día Pero no puedo esperar más, papu <risa> Tengo que convertirme en piel La voz, sí No puedo más, papá Pero no puedo esperar más, papu Tengo que convertirme en piel Y hueso <risa> Pinocho, ¿pero Eso. qué haces? Tengo que consumir tu alma para ser un niño de verdad. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está wow. el hada? ¡Hada! ¡Llévate la vida de este muñeco! ¡Es el diablo! Quiere poseer mi tula, yeah. mi pájaro, quiere todo mi cuerpo, por favor, que alguien me ayude. ¿Dónde hay una caja de cerillas cuando uno realmente lo necesita? Por favor, que alguien queme a este monstruo. Da, da, da, da, la, la, la, la. ¡Las! ¿Por qué construyó un muñeco de madera con la mando y voló a un tiburón? Nunca se sabe. no sé. Bueno, le dejaré el video hasta acá. Si te gustó, de un like, compartir el video, suscribirse a este canal para más videos reacciones, turbias. Si quieres que me guste ese tipo de videos. Y bueno, voy a ver si no otro, pero voy a separar este, ¿no? Porque no quiero que me tumbe el video, ¿no? Así que bueno, bye chavo adiós, bye bye bye. Garfield? ¿Dónde están los muebles? Garfield? ¿Dónde está la comida? Garfield? ¿Dónde está Odi? Garfield? ¡Carfield! Garfield está hambriento. Y tú eres el postre el sábado a las 18 por Cartoon Network.